B y C también son de inercia, pero no están fijos en el cuerpo. Entonces llamo teta punto a la velocidad esto, de nutación que va a estar alojada sobre el eje A, o sea la derivada del ángulo teta, que es cómo sube y baja el eje de simetría del cuerpo. Eh, phi punto es la velocidad de precesión a la que voy a denotar como p que va a estar alojada en el eje Z. Aquí es psi punto coseno de teta, ¿eh? porque es la componente de P a lo largo del eje 3 o del eje C del cuerpo. Y tengo psi punto más phi punto, psi punto es la velocidad de rotación en sí del, del de ¿cómo se llama? Del trompo. Y entonces psi punto va a valer, eh, está alojada sobre el eje 3 de simetría del cuerpo y también sobre el eje C inicialmente, y entonces a psi punto más phi punto coseno teta es la velocidad de spin, y la voy a denotar por S. Entonces, la velocidad angular en los ejes A, B y C, que son esto, de inercia, pero que no están fijos en el cuerpo, pues va a ser la velocidad en A va a ser teta punto, la velocidad angular en B va a ser phi punto seno teta, o sea, la componente de phi punto a lo largo del eje B, y la velocidad en C va a ser C punto más FI punto coseno teta. Como a teta punto la llamo N, me va a quedar N, aquí me va a quedar P seno teta y aquí me va a quedar S. El tensor de inercia, tengo un cuerpo que es axilmente simétrico, entonces va a tener IT it a los que les voy a llamar ejes transversos, o sea, va a ser el mismo, y IA que es el, el momento de inercia axil. Entonces, sé que el momento angular o el vértigo es I por omega, ¿no? Entonces, es la multiplicación de esas dos matrices. O sea, L va a ser I theta punto, I t phi punto seno theta, I a phi si punto más phi punto coseno theta. O sea, I t n, I t p seno theta y I a s. Y la velocidad con la que está girando el trompo, la velocidad angular, pues va a ser ahora, pues, theta punto fi punto, seno teta, aquí quítenle la psi punto, nada más es fi punto, coseno teta, porque psi punto no es con la que está girando el sistema, Psi punto está sobre el eje de simetría 3 del cuerpo. Entonces, aquí voy a tener N, P seno teta y P coseno teta. Entonces, la torca total, ya sé que era I omega punto más omega cruz l I omega punto es, es la derivada DL, o sea, es ITN punto más ahora la derivada de este que es ITP punto seno teta más la derivada del seno que es ITP coseno teta por teta punto que es N y I a ese punto y omega cruce L pues es el determinante de multiplicar omega que era NP seno teta P coseno teta por omega grande que va a ser digo, por L que es INITP seno teta IAS. Entonces me va a quedar, la componente I me va a quedar IASP punto seno teta menos ITP cuadrada seno teta coseno teta, INP coseno teta menos IASN, y INP seno teta menos ITNP seno teta, o sea, esta componente me va a dar cero, ¿no? Porque tengo lo mismo. Entonces, la en A va a ser la componente ITN punto más la componente en A de omega cruce l que es P seno teta, que la saco como factor común que multiplica ahí a IAS menos ITP coseno teta. La componente en B va a ser ITP punto seno teta, ahora tengo más ITP coseno no teta por n, y aquí tengo otra vez itpn coseno teta, entonces me va a quedar dos veces, itpn coseno teta menos iasn, ¿no? Y la componente en C, pues nada más me va a quedar ias punto, porque este término vale cero. Entonces ya tengo cuánto vale la torca en A, la torca en B y la torca en C. Yo sé que eh, este cuerpo solo tiene torca en A, entonces y es debido al peso. Entonces, la torca en A va a ser MGL seno teta, la torca en B va a valer cero y la torca en C va a valer cero. Entonces, esas tres ecuaciones se me van a convertir en aquí un aquí MGL seno teta, aquí un cero y aquí un cero. ¿no? De la tercera tengo que I a ese punto vale cero. Eso quiere decir que ese punto vale cero y por tanto esa es una constante de movimiento. ¿no? Y entonces, eso quiere decir que el vértigo sobre el eje 3, pues es constante, porque el vértigo sobre 3 es IAS. Entonces, esto va a ser una constante de movimiento. Ahora tengo que integrar las otras dos ecuaciones. La otra, la primera era ITP punto seno cuadrado de teta más 2 n seno teta coseno teta menos n seno teta igual a cero. La multipliqué, por el seno para tratarla de integrar la segunda. Entonces me va a quedar que esto lo puedo escribir como la derivada del, respecto del tiempo de... Si aquí tengo ITP seno cuadrado de teta, si derivo respecto de P me va a quedar ITP punto seno cuadrado. Si ahora derivo respecto del, del seno me va a quedar ITP dos veces seno por coseno por la derivada de teta que es n, ¿no? O sea, sería teta punto que es n. Y, a, y esta parte la puedo escribir como IAS, la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de teta, que es teta punto, entonces no va a quedar n. Entonces, esto lo puedo escribir como la derivada respecto del tiempo, de itp seno cuadrado de teta más IAS coseno teta, y esto tiene que valer cero. Que esto valga cero quiere decir que lo que tengo aquí adentro es una constante. O sea que ITP seno cuadrado de teta más IAS coseno teta es una constante. ¿Y eso qué es? Pues es, si se dan cuenta, la componente de L del vértigo del momento angular en B era ITP seno teta y la componente en C era IAS. Entonces, lo que tengo es que estoy multiplicando la componente... LB por el seno, porque tengo ITP, un seno, y la multiplico por otro seno. Y aquí tengo IAS, que es LC por coseno. Y esto es una constante. ¿Y qué es LB por el seno más LC por el coseno? Si yo me voy a mi dibujito, ¿no? La componente en B va a estar sobre este eje del vértigo del momento angular. Si la multiplico por el seno, me la lleva aquí. Si la componente en C la multiplico por el coseno, me la lleva aquí. Entonces, lo que quiere decir es que la componente de L a lo largo del eje Z es una constante. Entonces, ya tengo que LZ es constante. Entonces, ya tengo... Que la componente del vértigo del momento angular a lo largo del eje 3 es constante y que la componente a lo largo del eje Z es otra constante del movimiento. Entonces, lo que tengo aquí es, eh, divido entre IT esta ecuación y me va a quedar P seno cuadrado de teta más IA entre it s coseno teta, pues esto yo sé que es LZ entre IT, porque de aquí lo saco. Y esto le voy a llamar A. Porque esto es constante. LZ es constante y IT es constante, entonces esto lo voy a llamar A. Y a B la voy a llamar IA entre IT por S. Y esto también es constante, porque IA es constante, y t es constante y S es constante. Entonces, esto lo puedo escribir como P seno cuadrado de teta más B coseno teta igual a A. Eso quiere decir entonces que la velocidad de precesión va a ser A menos B coseno teta entre el seno cuadrado de teta, donde A es LZ entre IT y B es IA entre IT por eso. Y ya tengo cuánto vale la velocidad de precesión. Ahora me voy a la primera ecuación y sustituyo. La primera ecuación era ITN punto más P seno teta que multiplicaba a IAS menos ITP coseno teta Igual a MGL seno teta. Sustituyo aquí esto. Ah, bueno, tam, ahí también yo sé que IAS es 2ITP coseno teta más IT entre N seno teta por P, ¿no? De la ecuación ah, de la ecuación anterior. Entonces, si sustituyo el valor de IAS en la ecuación, pues lo que voy a tener es ITN punto más 2ITP cuadrada seno teta coseno teta, más ITP punto seno cuadrado de teta entre N, menos ITP cuadrada seno teta coseno teta, y esto es igual a la torca, igual a MGL seno de teta, ¿no? Entonces, me doy cuenta que tengo, aquí tengo 2 ITP cuadrada seno teta coseno teta, y tengo menos ITP cuadrada seno teta coseno teta, entonces aquí me va a quedar uno. Entonces me va a quedar IT, que multiplica a N punto más, P punto seno cuadrado de teta entre n más P cuadrada seno teta coseno teta y esto estos MGL seno teta. Voy a tratar de integrar esta ecuación. Y para integrar esta ecuación voy a multiplicar toda la, la ecuación por 2n. Paso el MGL seno teta de aquí, para este lado para que aquí me quede un cero. Entonces me va a quedar IT 2nn punto más 2pp punto seno cuadrado de teta, porque la n con la n se van, más 2np cuadrada seno teta coseno teta, menos 2nmgl, como lo metí dentro de la, del paréntesis, tengo que dividir esto entre it, seno teta, y esto tiene que valer cero Ahora vamos a ver cómo lo puedo integrar. Entonces digo, esto es lo mismo que la diferencial respecto del tiempo de it, que como es una constante, la puedo dejar así, y aquí me va a quedar... N cuadrada, si yo derivo esto, me va a quedar 2N, N punto, que es este término. Derivo ahora este, me va a quedar 2P, P punto, seno cuadrado de teta. Ahora derivo respecto de teta, me va a quedar P cuadrada, y aquí me va a quedar 2 seno teta, coseno teta, por la derivada de teta punto, que es N. Ma, ahora aquí tengo 2MGL entre IT, que es constante, la, y aquí tengo coseno, entonces... Esto, la derivada del coseno es menos el seno, y ya tengo este otro término, y esto tiene que valer cero. Eso quiere decir que IT por N cuadrada más P cuadrada seno cuadrado de teta más 2MGL coseno teta es una constante, porque si su derivada vale cero, quiere decir que lo que tengo aquí es una constante. Y yo sé que si a esto le sumo IAS, como IAS es una constante, pues si pongo IAS cuadrada más IT que multiplica a N cuadrada más P cuadrada seno cuadrado de teta más 2MGL coseno de teta, pues lo que voy a tener es la conservación de la energía. Y esta, pues tiene que ser constante. Bueno, entonces esto, me voy a quedar con esta ecuación y la voy a dividir entre IT. Si divido esta ecuación entre it, aquí me va a quedar n cuadrada más p cuadrada seno cuadrado de teta, y aquí me va a quedar 2mgl entre it coseno teta, y como es una constante, pues es esta constante entre it, y la voy a llamar c. Y voy a llamar d a otra constante, que es 2mgl entre it, entonces d va a ser 2mgl entre it, que es otra constante. Entonces, esta ecuación la puedo escribir como n cuadrada más p cuadrada seno cuadrado de teta más d coseno teta igual a una constante, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Ahora sustituyo lo que vale p. Y lo que valía p era a menos b coseno teta entre seno cuadrado de teta, que era la velocidad de precesión. Para tratar de escribir toda la ecuación en función de teta. Entonces me va a quedar n cuadrada más p cuadrada, pues va a ser a menos b coseno de teta al cuadrado entre el seno cuadrado de teta más d coseno de teta y esta es una constante. Eso quiere decir que n cuadrada va a ser igual a c menos a menos b coseno de teta al cuadrado entre el seno cuadrado de teta menos d coseno de teta. Ahora digo, bueno, voy a multiplicar toda la ecuación para quitarme este denominador por seno cuadrado de teta. Entonces me va a quedar n cuadrada seno cuadrado de teta va a ser c menos d coseno teta por seno cuadrado de teta menos a menos b coseno cuadrado de teta. ¿verdad? Y tengo una ecuación en teta y en sí, en, bueno, en la n que es teta punto, o sea, teta punto y teta, ¿no? Ahora digo, bueno, voy a hacer un cambio de variable para poder resolver la ecuación. Entonces digo, llamo x a coseno de teta. ¿Eso qué quiere decir? Que X punto es menos seno teta teta punto. O sea que x punto cuadrada es seno cuadrado de teta teta punto cuadrada. Pero como teta punto es n, pues esto es seno cuadrado de teta n cuadrado. Entonces lo voy a escribir aquí. Como la, aquí tengo n cuadrada, seno cuadrado de teta, que es x punto cuadrado. Aquí tengo c menos d, como tengo coseno, aquí voy a poner x. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, o sea, 1 menos x cuadrado. Menos a menos b, y en lugar de coseno pongo x al cuadrado. Y esa es la ecuación que voy a tener que resolver o sea, e x punto va a ser la raíz cuadrada de c menos de x por 1 menos x cuadrada menos a menos bx al cuadrado. O sea, t menos t0 hago separación de variables, va a ser la integral entre x0 y x de diferencial de x entre la raíz de c menos de x por 1 menos x cuadrada menos a menos bx al cuadrado. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. Aquí tengo a t como función de x, la invierto y voy a tener a x como función de t. Pero, bueno, hacerla no es tan trivial, entonces la vamos a hacer esto cualitativamente. Es que lo tengo en lo de Lagrange, pero mejor se las doy aquí. Entonces, la ecuación que tenía era x punto cuadrado igual a c menos dx, 1 menos x cuadrada menos a menos bx todo al cuadrado, donde p, p que es phi punto, era a menos bx entre 1 menos x cuadrada, ¿no? Bueno, entonces, esta es la ecuación que tengo que resolver. Eh... Lo que voy a tratar de hacer es graficar esta función para tratar de ver cómo se va a comportar el, el trompo. Entonces, x punto cuadrada es c menos de x por 1 menos x cuadrada menos a menos de x al cuadrado y esto es f de x. x punto cuadrada pues tiene que ser mayor que 0 porque además esto es esto, esto es un cuadrado. Entonces tendrá que ser mayor que cero. Entonces, solo me van a importar los valores positivos de este polinomio f de x, ¿no? Donde yo sé que x es el coseno de teta, ¿no? Como x, que es mi cambio de variable, es el coseno de teta, los únicos valores del polinomio que me van a importar son los que están en el intervalo menos 1, 1, porque el coseno varía de menos 1 a 1 pasando por cero. Entonces, yo tengo aquí la función f de x graficada contra x, aquí tengo el menos 1, aquí tengo el 1. y esta función, pues si se dan cuenta, aquí tengo, es una ecuación cúbica, porque tengo x cuadrada por x, va a tener tres raíces, ¿no? Y puede que, pues sea este tipo de función, ¿no? Que venga de menos infinito y se vaya infinito, este tipo de función, o este tipo de función. Y lo que a mí me va a importar, solo lo que está pasando entre menos 1 y 1. ¿Qué le pasa por acá? ¿O qué le pasa por acá? No me importa, ¿no? Porque el coseno varía entre menos 1 y 1. Entonces, lo que necesito ver es cómo varía f de x con x. Entonces, e... Eh, si x viene de menos infinito, pues f de x se va a menos infinito porque la función es esta, ¿no? Si x vale menos 1, pues ese polinomio vale menos a más b al cuadrado. Si x vale 0, el polinomio vale c menos a al cuadrado y nada más es sustituir el valor de x en este polinomio, ¿no? Si x vale 1, vale menos a menos b al cuadrado. Y si, si x vale infinito, f de x se me va infinito. Bueno, entonces, esto, en realidad, ¿cómo se va a mover la función? Pues la función va a pasar, yo va... a solo va a ser posible en este intervalo que tengo aquí, ¿no? Y este intervalito que tengo aquí, no puede moverse en otros puntos, porque tiene que venir de menos uno y ir a uno. Y aquí corta el eje en dos, en dos puntos. ¿Eso qué querría decir? Eso querría decir que si yo tengo... Este circulito, y aquí es donde se está moviendo mi función, porque lo que está haciendo es la teta, lo que estoy viendo es cómo está variando la teta. Y entonces la teta va a valer entre un ángulo, aquí le puse phi eh, 1 y phi 2, pero en realidad lo que yo voy a tener es que va a estar variando en esta, en, en este, ¿cómo se dice? En, en esta franja, ¿no? Entre phi 1 y phi 2. Pues vamos a ver qué le pasa a la precesión. Aquí es teta 1 y teta 2, ¿no? Porque serían los, estos dos. Estos dos puntos. ¿Qué le pasa a la precesión? La precesión era... ¿Qué punto era A menos BX entre 1 menos X cuadrado, ¿No? Y se supone que en el punto inicial... Si punto vale cero, porque lo único que yo le hago al trompo es darle velocidad, esto, de rotación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si phi punto vale cero, aquí tengo a menos x cero, a menos b por x 0 entre 1 menos x cuadrada, ¿no? Entre x 0 cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Que x 0 debe de valer a entre b. Porque para que esto, si punto valga cero, lo que tiene que valer cero es el numerador. El denominador no me importa. Entonces voy a tener que X 0 va a ser A entre B. Y ahora vamos a ver qué pasa. Si A es mayor que B, se dice que el trompo es lento. Y entonces la precesión es mayor que cero. Y por tanto, X 0 va a ser A entre B y esto va a ser mayor que 1, y siempre va a estar girando hacia el mismo lado en función de estos dos ángulos. Y entonces, X0 está en la región, eh, se sale de la región física, y entonces la precesión no tiene ningún intervalo entre menos 1 y 1, y entonces sí punto vale 0, es decir, que siempre va a estar avanzando, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, pero va a estar avanzando siempre, hacia un mismo lado. Y entonces se le llama trompo progresivo. Si A es igual a B, tengo que fi punto debe ser A que multiplica a 1 menos X entre 1 menos X cuadrada. Y eso quiere decir A eh, entre 1 más X, porque aquí tengo 1 menos X cuadrada y lo vamos a poner como 1 menos X por 1 más X. Entonces A entre 1 más X, eso quiere decir que X punto también es mayor que cero. Y también el trompo va a ser progresivo. Y entonces va a seguir moviéndose en el intervalo 1 menos 1. Y ahora vamos a ver qué pasa si, bueno, qué pasa si A es menor que B. Ahorita le vemos, regresamos a la figura. En la figura cuando A era mayor que B, lo que voy a tener es que voy a tener que se va a mover así en este intervalo. Porque A tenía que ser, esto, que X0 tenía que ser A entre B. Si A es igual a B, lo que voy a tener es que se va a mover así en el caso de la precesión. Y si A es menor que B, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo que ahora X0 tiene que ser A entre B y esto tiene que ser menor que 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se sabe si está entre, ¿dónde está? Si está entre X1 y X2 y entonces son los únicos valores que tengo permitidos. Si x0 es mayor que 1, entonces lo que vamos a ver es, tengo dos valores de la anotación, x1 y x2, y en la precesión tengo uno solo, este x0, ¿no? Entonces, fi punto tiene que ser mayor que 0, y entonces el trompo va a ser progresivo. Si x es igual, si x0 es igual a x2, o sea, si estoy aquí, entonces, el trompo fi punto tiene que ser mayor que cero y entonces lo que va a pasar es que va a empezar a subir y a bajar. O sea, lo que voy a tener es una cosa que se llama trompo cuspidal. Llega a una cúspide baja, vuelve a subir a una cúspide baja, vuelve a subir a una cúspide baja y así, ¿no? Si X1, si X0 está entre X1 y X2, o sea, está aquí. Entonces, lo que vamos a tener es que tenemos un trompo que va a estar regresando. O sea, lo que voy a tener es que si lo tengo aquí, va a regresar, y va a regresar, y va a regresar, y va a regresar, y va a regresar. Aquí son teta 1 y teta 2. ¿eh? Pero bueno, ¿cuál de los tres tipos es el del niño? El trompo del niño. Bueno, el trompo del niño es cuspidal. Inicialmente le damos una velocidad de rotación. Entonces, teta punto vale cero y fi punto vale cero. Y psi punto, que es la de rotación, es diferente de cero. Entonces, inicialmente el trompo está en una cúspide, o sea, está parado aquí dándole, ¿no? Y a partir de allí baja, ¿no? Y entonces, esto vamos a considerar el trompo cuspidal rápido del caso del niño. Entonces, eh, en el trompo del niño no se puede tener precesión pura porque tenemos que el P, eh, tenemos una torca que lo está jalando, ¿no? Entonces, P es una constante y el trompo del niño inicialmente P vale cero y no va variando con el tiempo. Entonces, P era A menos BX entre 1 menos X cuadrado. Y la función f de x era x punto cuadrada, que era c menos dx por 1 menos x cuadrada, menos a menos bx al cuadrado. Entonces, lo que tengo en el caso del trompo son, esto vale la velocidad de precisión y esto vale la velocidad de nutrición. Entonces, aquí tengo mi intervalo entre menos 1 y 1. Aquí tengo X1 y X0, aquí tengo phi punto, que es la velocidad de precesión. Entonces, en el, en el trompo, trompo cuspidal, inicialmente la velocidad de precesión vale cero, ¿no? Porque yo lo único que le hago es que le doy rotación. Y la velocidad de nutación también vale cero, ¿no? Porque lo único que hago es que lo estoy rotando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? x Si en, en X igual a X0... P vale 0 y x punto cuadrada vale 0. Eso quiere decir que a menos x0 debe de valer 0. Eso quiere decir que x0 es a entre b o que a es b x 0 Que x punto cuadrada valga 0 quiere decir que c menos x 0 multiplicada por 1 menos x0 al cuadrado menos a. Menos BX0 al cuadrado debe de valer 0 Para que esto valga 0, ¿vea? Tengo que c menos dx, este término vale cero porque a es igual a bx0, entonces este término se hace cero. Y 1 menos x0 cuadrada no puede valer 0, entonces lo que tiene que valer 0 es este. O sea, c menos dx0 debe de valer 0. Y eso quiere decir que x0 es c entre d. Entonces, por un lado tengo que X0 es A entre B, y por el otro tengo que, C, que X0 es C entre D, ¿no? Vamos a sustituirlo en la precesión. La precesión era P igual a A menos BX entre 1 menos X cuadrada. Como A debe ser igual a BX0, entonces P va a ser BX0 menos BX entre 1 menos X cuadrada. O sea, B va B que multiplica a X0 menos X entre 1 menos X cuadrada. X punto cuadrada va a ser D que multiplica a X0 menos X por 1 menos X cuadrada, porque C es igualito a D, menos B. C es de X0, ¿no? Menos B cuadrada entre X0 menos X al cuadrado. O sea, puedo sacar a X menos X0, factor común, de D que multiplica a 1 menos X cuadrada, menos B que multiplica X0 menos X. Y esto tiene que valer 0. Pues una raíz es cuando X0 vale X, ¿no? Que esto se hace 0. Y la otra raíz es cuando D que multiplica a 1 menos X1 al cuadrado menos B cuadrada que multiplica a X0 menos X1 valga 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra raíz está cuando X0 menos X1, que es D que multiplica a 1 menos X1 al cuadrado entre B cuadrado. Como D es mayor que 0, si se acuerdan de. No lo tengo aquí. Bueno, ustedes véanlo. Pero D era un. D, todas las constantes eran positivas. Como D es mayor que 0 y B cuadrada es mayor que 0, entonces X1 cuadrada tiene que ser mayor que 0. Entonces 1 menos X1 cuadrada es mayor que 0 y por tanto X0 menos X1 es mayor que 0, por lo que X0 es mayor que X1. Por lo tanto, X0 está en la cúspide, y entonces X0 es mayor que 1, y entonces está inicialmente parte de X0, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, ¿no? Entonces, para el tronco rápido B es muy grande, o sea, X0 menos X1 es mucho mayor que 1. Y entonces, la precesión P1 será B que multiplica X0 menos X1 entre 1 menos X1 cuadrada, o sea, B entre 1 menos X1 cuadrada, porque esto es muy chiquitito, ¿no? Y D que multiplica 1 menos X1 cuadrada entre B cuadrada va a ser D entre B, lo mismo, porque, X, X, eh, porque x0 menos x1 es muy chiquito y esto me va a quedar mucho menor que 1. Entonces, el trompo lo que va a estar haciendo es que va a estar precediendo lentamente, pero va a estar subiendo y bajando. Bueno, y la precesión pura, pues, ocurrirá, pues, cuando coincide aquí, en este punto, tanto la precesión, como la notación, que aquí solo en este intervalo tengo un valor de un valor que hace cero la raíz. O sea, que c menos dx tiene que ser igual a menos bx al cuadrado entre 1 menos x cuadrada. Eso quiere decir que si yo derivo f de x respecto de x, me va a quedar t que multiplica 1 menos x cuadrada, más c menos dx por menos 2x, menos a menos bx por menos b igual a 0. O sea que la derivada de la función f de x respecto de x me va a quedar, voy a sacar... Bueno, entonces, si lo que estoy es que, como les decía, si estoy en el caso de la precesión pura, estoy en el intervalo menos uno, uno, y para que tenga precesión pura, quiere decir que la raíz de la nutación coincide con la de la precesión, entonces que solo tengo una raíz aquí. Y entonces, f de x debe de valer cero. Entonces tengo que c menos x debe ser igual a a menos bx al cuadrado entre 1 menos x cuadrado. Entonces la derivada de la función f de x respecto de x debe ser d que multiplica a 1 menos x cuadrada más c menos x por menos 2x menos 2a menos bx por menos b y esto debe de valer 0 si saco la derivada de f de x respecto de x, me va a quedar 1 menos x cuadrada, entonces aquí me va a quedar d, aquí me va a quedar c menos dx entre 1 menos x cuadrada por 2x, aquí me va a quedar 2b que multiplica a a menos bx entre 1 menos x cuadrada, y esto debe de valer 0, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a sustituir, que las, lo que vale la c y la d, y entonces voy a tener d menos a menos bx cuadrada entre 1 menos x cuadrada por 2x más 2b, 1 menos a menos bx entre 1 menos x cuadrada debe valer 0, porque 1 menos x cuadrada no puede valer 0, entonces lo que tiene que valer 0 es esto, entonces voy a tener que d, Menos 2, esto es P cuadrada por X, más 2B por P debe de valer 0. Eso quiere decir que D entre 2 menos P cuadrada X más BP debe de valer 0. Si yo sustituyo lo que vale la D y lo que vale la B, aquí me voy a tener, y la phi y la, la X, entonces aquí me va a quedar D era M G L entre IT menos P cuadrada por X, que es coseno teta, más IA entre IT, que era B, por S y por P igual a cero. Entonces, si multiplico todo por el seno, me va a quedar p cuadrada seno, coseno teta, seno teta, menos ISP, Seno teta va a ser P que multiplica seno teta que multiplica a p coseno teta menos IAS igual a MGL seno teta. Y entonces lo que voy a obtener es pues el valor que ya había obtenido de la precesión pura. ¿eh? Entonces, el tropo del niño es es, es el ejemplo en el que... El más general en el que tengo los tres movimientos, el de rotación, el de precesión y el de nutación, eh, que es el movimiento más general que me dan las ecuaciones de hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a ver las ecuaciones de Lagrange. Eh, entonces Lagrange lo que dice es, bueno, finalmente lo que hacía Newton era resolver el problema dadas las fuerzas y con eso lo que tenía era un problema dinámico. Y entonces Lagrange dice, hay que tratar de resolverlo de tal manera que sea mucho más sencillo resolver el, el problema dinámico de que tenía Newton. Entonces, vamos a pensar que tengo un sistema con n partículas. Y entonces, si tengo un sistema con n partículas, pues ya sé que tengo 3 n coordenadas, ¿no? Y aparecen 3 n fuerzas constrictivas, ¿no? Que mantienen las constricciones del sistema, en general, en un problema cualquiera. Entonces, lo que hace Lagrange, es decir, bueno, voy a tratar de ver cómo resolver entonces el problema. Ecuaciones, tengo 3 N ecuaciones de movimiento, incógnitas, pues tengo tres N coordenadas, ¿no? En ecuaciones también tengo tres, digo, P ecuaciones de constricción, y en incógnitas tengo tres N fuerzas constrictivas. Entonces, si yo lo que tengo es 3N ecuaciones de movimiento y tengo 3N incógnitas, en total mi problema voy a tener 6N, esto, don, 6N eh, ecuaciones. A esto le tengo que quitar las ecuaciones que me dan las fuerzas constrictivas y las constricciones como tal. Entonces, a esto le voy a restar las 3N fuerzas constrictivas menos, más las P constricciones, entonces lo que me va a quedar aquí va a ser 3N menos P grados de libertad o ecuaciones. Y entonces a esto le voy a llamar N, y a esta N es el número de grados de libertad del sistema, o sea, yo ya le quité las, eh, las, las, las, las ecuaciones de constricción. Vamos a pensar que tengo que Q es el número de coordenadas que son linealmente independientes en el sistema. Y entonces, lo que voy a tener que resolver es eh, n nuevas ecuaciones de movimiento. Sabemos de la segunda ley de Newton que para una partícula, la fuerza que siente una partícula es la masa de la partícula por la... Segunda derivada de la, de, la, de la posición, o sea, por la aceleración que siente la partícula. donde Pues lo que tengo es un sistema que tiene n partículas, entonces y corre desde 1 hasta n. Y lo que voy a tener entonces son n grados de libertad. Y voy a tener p constricciones. De hecho, si yo tengo el número de grados de libertad, más el número de constricciones, pues me va a dar el número total de ecuaciones que voy a tener que resolver. Entonces, pensemos que toda constricción la puedo escribir como una ecuación que relaciona las coordenadas del sistema. O sea, digo, phi es x, y, z y el tiempo. Y esto lo voy a llamar igual a cero. Y estas van a ser constricciones que se les llaman holonómicas. Entonces, si la constricción no depende del tiempo, se le llama esclerónima y cuando depende del tiempo se le llama reonómica. Hay otras constricciones que se pueden representar en una ecuación entre las coordenadas, pero, o sea, cuando, por ejemplo, cuando tengo gases y cuando tengo problemas de una partícula que no puede entrar a la, a la Tierra, entonces, bueno, lo que hace eh, Lagrange es decir, bueno, yo voy a partir de la segunda ley de Newton para cada partícula. Y entonces digo, voy a tener que la, la, la segunda ley de Newton lo que me dice es que la masa de la partícula i por la aceleración de la partícula i es la fuerza aplicada que siente esa partícula más la fuerza de constricción constructiva que tiene esa partícula. Eso quiere decir entonces que MIRI -I dos puntos menos FI, que es la fuerza aplicada, menos FI, que es la fuerza constrictiva, debe de cero. Si yo lo calculo para todas las partículas, ¿no? Y lo multiplico escalarmente por la diferencial de RI, lo que voy a tener es la suma desde igual a 1 hasta N, DMI, RI, dos puntos, menos FI, menos FI, en punto con DRI, y esto debe de valer cero. D'Alembert lo que hace es que demuestra que el trabajo que realizan las fuerzas eh, constrictivas es cero, o sea, que la suma desde igual a 1 hasta N, DFI, punto DRI, es cero. Y entonces, pues, eso es a lo que le llama, que le dice que son las fuerzas muertas porque no realizan trabajo. Y lo que hacen es que las fuerzas muertas, lo que hacen es dejar al cuerpo en equilibrio. Entonces, Lagrange lo que dice es, bueno, voy a combinar estas dos ecuaciones. Por un lado, tengo que la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI dos puntos menos FI en punto con DRI debe de valer cero y tengo que la suma desde igual a 1 hasta y punto DRI vale cero, que si, lo, si se dan cuenta lo que hace es que separa esto en dos ecuaciones, una que es esta en punto con DRI y otra que es esta en punto con DRI. Y dice, bueno, ya como esto vale cero, entonces lo que va a tener es esta, ¿no? El total vale cero, pues entonces quiere decir que si esta parte, esta sumatoria vale cero, pues entonces esta también tiene que valer cero, porque la suma total debe de valer cero. Entonces, eh, dice, bueno, pues ya en esta ecuación ya no aparecen las fuerzas constrictivas. Entonces, esta es una ecuación escalar y entonces tengo tres n ecuaciones. Y esta ecuación, pues, es del tipo A de X más B de Y más C de Z igual a cero, ¿no? Multiplicada por el escalar A, el B y el C. Y entonces, esto, para que esto valga cero, ¿no? Pues, para que se cumpla esta ecuación, A debe de valer cero, debe de valer cero y C debe de valer cero, porque ni de X, ni de Y, ni de Z valen cero. Entonces, lo que dice es MIR y dos puntos menos FI debe de valer cero, o sea que MIR y dos puntos debe ser igual a FI. Pero nosotros sabemos que también es, que tiene fuerzas constrictivas y entonces no es cierto que esto sea igual a FI, sino que siempre tengo que MIR y dos puntos menos FI tiene que ser diferente de cero. Entonces dice Lagrange, bueno, voy a utilizar unas nuevas coordenadas, y esas coordenadas les voy a llamar coordenadas generalizadas. Y van a ser Q1, Q2, QJ, donde ahora la J varía desde 1 hasta N. ¿no? Y voy a tratar de verlo con un ejemplo con la máquina de AdWords. Yo tengo la máquina de AdWords. y en la máquina de AdWords yo tengo una polea, de la cual cuelga una masa, M1, entonces las fuerzas que actúan es M1G sobre la masa 1 y la tensión de la cuerda, sobre la masa 2 actúa su peso que es M2G y la tensión de la cuerda, y digo, el centro de masas de la partícula 2 es, lo defino como X2, y el centro de masas de la partícula 1 lo defino como X1. Entonces, pues voy a, voy a tratar de resolver el problema por segunda ley de Newton. Entonces, lo que hace Newton, pues dice, pues tengo eh, eh, mis ecuaciones que van a ser, primero, M1X1, dos puntos, las dos ecuaciones de Newton, que es igual a las fuerzas que siente la partícula 1, que es M1G menos la tensión T1, la partícula 2 tiene M2, X2, dos puntos, que es igual a M2G, menos la tensión de la partícula 2, ¿no? Y tengo una ecuación de, de constricción que estas dos masas están unidas por un hilo, de tal manera que X1 más X2 es L, ¿no? Tiene una longitud y esa es mi ecuación de constricción. Por tercera ley de Newton, pues yo sé que T1 tiene que ser igual a T2, ¿no? Y entonces, pues mi problema pues, está totalmente resuelto. Bueno, y D'Alembert, bueno, lo que dijo esto es que, pues el trabajo total que realizan las fuerzas constrictivas, pues es cero. Entonces, eso quería decir que el trabajo DW de, de la suma desde igual a 1 hasta N de FI punto de R y es 0. Eso es lo que dice Dallenberg. En el caso de la máquina de Atwood, ¿verdad? Como las fuerzas constrictivas son la tensión de la, que siente la partícula 1 y la tensión que siente la partícula 2, lo que tengo entonces es que DW va a ser T1 diferencial de X1 más T2 diferencial de X2 y esto debe de valer cero. De la ecuación de constricción yo lo que tengo es que si diferencio esta ecuación, pues voy a tener diferencial de x1 más diferencial de x2, como esto es una constante, debe de valer cero. O sea, de x1 más de x2 debe de valer cero. Si sustituyo eso aquí, pues voy a tener T1 de X1 menos, pues en lugar de DX2, voy a poner menos DX1 menos T2 de X1. O sea, T1 menos T2 por DX1 debe de valer 0. Y como DX1 no puede valer 0, pues lo que, tiene que, lo que tengo es que T1 menos T2 debe de valer 0 y por lo tanto T1 debe, de valer, debe ser igual a 2, ¿no? A T2. Entonces, lo que hace Lagrange sin utilizar la tercera ley de Newton es decir, bueno, pues por el principio de D'Alembert, yo pues voy a matar a mis fuerzas constrictivas. Entonces, si lo que tengo es la suma desde igual a 1 hasta n de mi, ri, dos puntos, menos fi, menos fi en punto con ri igual a 0, y sé por D'Alembert que la suma desde igual a 1 hasta n de fi punto Dri debe de valer 0, entonces, lo que voy a tener es que la suma desde igual a 1 hasta n de mi, ri, dos puntos menos fi en punto con i debe de valer cero. Y eso entonces no puedo asegurar que mi, x, y dos puntos menos fi valga cero. Pero voy a regresar a la máquina de AdWords. Si se tiene trabajo virtual, yo lo que voy a tener al escribir esta ecuación es. M1X1 dos puntos menos M1G más T1, que es la fuerza constrictiva, esto por DX1, más M2X2 dos puntos menos M2G menos T2DX2 igual a 0. Entonces, por D'Alembert, yo sé que DW es T1 de X1 más T2 de X2 igual a 0. Y entonces a lo que llego es que M1X1 dos puntos más M1G de X1 más M2X2 dos puntos menos M2G de X2 debe de valer cero. Y entonces lo que tengo es que como DX1 y DX2 no pueden valer cero, lo que tiene que valer cero es esto y esto. O sea, m1, x1, dos puntos menos m1g debe de valer 0 y m2, x2, dos puntos menos m2g debe de valer 0 ¿no? Sé que dx1 es menos dx2 por la ecuación de constricción. Entonces, x2, dos puntos, pues debe de ser igual a menos x1, 2 puntos. Entonces, lo que tengo es que M1X1 dos puntos menos M1G de X1 menos M2X1 dos puntos menos M2G de X1 debe de valer cero. ¿Eso qué quiere decir? Que M1 más M2X1 dos puntos menos M1 menos M2G. Por dx1 debe de valer 0. Eso lo que quiere decir es que m1 más m2, x1 dos puntos, menos m1 menos m2, ¿por G debe de valer 0? Y eso quiere decir que x1 dos puntos es m1 menos m2 entre m1, m1 más m2, porque Que es la solución de la máquina de Adler, ¿no? Bueno. Entonces, eh. La idea es que en las ecuaciones de Lagrange tiene uno que escoger una de las coordenadas generalizadas. Entonces, imaginemos que tengo a R1 como X1, Y1, Z1, R2, X2, Y2, Z2, Rn, Xn, Yn, Zn. Y entonces tengo 3n coordenadas, ¿no? Y tengo p constricciones, por lo tanto lo que tengo es 3n menos p grados de libertad, o sea, el número de grados de libertad es 3n menos p. Y Lagrange dice, bueno, lo que voy a es cambiar a coordenadas generalizadas a las que les voy a llamar q. Y estas q va a ser una por cada grado de libertad que yo tenga. Entonces voy a tener q1, q2, qn, ¿no? porque tengo n grados de libertad. Y entonces, pues puedo escribir las coordenadas iniciales en función de las coordenadas generalizadas. Entonces, lo que voy a tener es que para las coordenadas de las partículas, voy a tener que I va a valer de 1 a N. Y para las coordenadas generalizadas, las voy a llamar, las voy a llamar con J, y va a valer de 1 a N, donde N es el número de grados de libertad que yo tenga. Entonces, voy a expresar a RI como RI de Q1, Q2 hasta QN, ¿no? Donde ahora esta Q1, Q2, QN son linealmente independientes. Entonces, voy a tener que la suma desde igual a 1 hasta N de MI, RI dos puntos, menos FI de RI, lo voy a poder escribir como la suma desde J igual a 1 hasta N de BJ por QJ igual a 0. Dado que lo que voy a tener es que esta sumatoria sí va a ser la sumatoria de todas y donde B van a ser, van a ser esto, constantes. Y entonces B1 tiene que ser, para que esto sea válido, B1 tiene que ser igual a B2, igual a Bn, igual a cero Y entonces, pues voy a poder escribir las ecuaciones de Lagrange. Entonces, porque estoy, lo que estoy haciendo es hacer un cambio entre las coordenadas iniciales que yo tenía, que eran, eran N, N grande, a unas coordenadas generalizadas donde lo que voy a tener es que van a depender de N chica, donde N chica son los grados de libertad que yo tengo en mi sistema. Entonces, DRI pues va a ser la suma desde J igual a 1 hasta N para pasarlo a las coordenadas generalizadas de la parcial de RI respecto de las QJ por las de QJ. Eso quiere decir que RI punto, pues va a ser, sería la derivada respecto del tiempo de esto. Es la suma desde, N, desde J igual a 1 hasta N de la parcial de RI respecto de QJ por la derivada de QJ respecto del tiempo, que es QJ punto. Donde QJ punto ahora va a ser la velocidad generalizada. Ahora voy a tratar de calcular DRI punto respecto de QK punto. Esta va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de la parcial DRI respecto de QJ, que la tengo aquí, por la parcial de QJ punto respecto de QK punto, ¿no? O sea, va a ser la suma desde J igual a 1 hasta N de la parcial de RI respecto a QJ. Y esto es una delta de Cronenker de JK. O sea, me va a quedar donde yo vea a J voy a poner K. Entonces, voy a, esto va a ser la sumatoria. Bueno, ya sin sumatoria. La parcial de RI respecto de QK. ¿verdad? Entonces, yo sé que, la, que lo que tengo entonces es que la parcial de RI respecto de QK punto es lo mismo que la parcial de RI respecto de QK. Porque tengo la delta de cronex. Entonces, ahora lo que voy a calcular que esto es lo que tengo que calcular: es la suma desde igual a 1 hasta n de mi, ri, dos y puntos menos fi en punto con de igual a cero. ¿Ah? Pero lo voy a tratar de calcular para mis coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a calcular primero la suma desde igual a 1 hasta n de fi punto R Esto es lo suma desde igual a 1 hasta n de fi en en punto con la suma desde j igual a 1 hasta n de dRi, pero dRi en función de, de las coordenadas generalizadas, pues yo ya lo había encontrado y era la parcial de Ri respecto de Qj de Qj, ¿no? Que la tenía aquí arriba. Dado que DRI es la suma desde J igual a 1 de la parcial DRI respecto a QJ de QJ, ¿no? Ya es lo que hice. Entonces, lo que tengo es que entonces la suma desde igual a 1 hasta N de FI punto DRI es la suma desde J igual a 1 hasta N de la, de la suma desde igual a 1 hasta N de FI en punto con la parcial DRI respecto a QJ de QJ. donde J va a ser un índice fijo dentro del paréntesis, porque esta sumatoria solo va sobre las N grandes. Entonces, voy a denotar a la sumatoria desde igual a 1 hasta N de FI punto, la parcial de RI respecto a QJ, como una QJ grande. Entonces, lo que voy a tener es que la suma desde igual a 1 hasta N de FI punto de RI, la voy a poder escribir como la suma desde J igual a 1 hasta N de QJ de QJ, ¿no? Y este ahora va a ser el trabajo virtual realizado por las qj. ¿no? O sea, el trabajo generalizado. Bueno, ahora voy a calcular cuánto vale la suma desde I igual a 1 hasta N de MIRI -I dos puntos en punto con DRI. Esto es lo mismo que la suma desde igual a 1 hasta n de mi ri dos puntos en punto con, otra vez, vuelvo a escribir de ri como la ju suma desde j igual a 1 hasta n de la parcial de ri respecto de qj de qj. O sea, otra vez vuelvo a sacar la suma desde j igual a 1 hasta n de la suma desde j desde igual a 1 hasta n de mi ri dos puntos en punto con la parcial de R respecto de QJ, de QJ. Y a esto le voy a llamar AJ. Entonces, AJ va a ser la suma desde igual a 1 hasta N, de MI, R y dos puntos, en punto con la parcial de R respecto de QJ. Y como las QJ son linealmente independientes, entonces cada AJ de estas tiene que ser cero. Entonces voy a calcular cuánto vale aj. Pues aj es la suma desde igual a 1 hasta n de mi, dos puntos en punto con la parcial de ri respecto de qj. Eso es lo mismo que la derivada respecto al tiempo de la suma desde igual a 1 hasta n de mi, ri, punto, en punto con la parcial de RI respecto de QJ, pero a esto le tengo que restar la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI punto, en punto con la derivada, ay, con la derivada respecto al tiempo de la parcial de RI respecto de QJ, porque aquí estoy metiendo la derivada de esta que no, no tiene por qué aparecerme. Entonces, la derivada respecto al tiempo de la parcial de RI respecto de QJ, voy a calcular esto, es la derivada de una función respecto al tiempo. Entonces, es la, suma, es la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de la derivada de la función respecto de QK por QK punto. O sea, la suma desde K igual a 1 hasta N de la segunda parcial de RI respecto de QK y respecto de QJ por QK punto. O sea, las, la, es la parcial respecto de QJ que la puedo sacar de la sumatoria de la suma desde igual a 1 hasta n de la parcial de Ri respecto de QK por QK punto. Eso quiere decir entonces que la AJ va a ser la derivada respecto al tiempo de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de MRI punto en punto con la parcial de Ri respecto de QK de QJ, menos lo que me quedó aquí, la sumatoria desde igual a 1 hasta N de MRI en punto, en punto con la parcial respecto de QJ de la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de la parcial de RI respecto de QK, QK punto. Y como la sumatoria desde igual a 1 hasta N de la parcial de RI respecto de QK, q, -K, q punto es R y punto, entonces esto lo voy a escribir como AJ va a ser la derivada respecto del tiempo de la sumatoria desde igual a 1 hasta N de M y R y punto en punto con la parcial de R y punto respecto de QJ punto menos la sumatoria desde igual a 1 hasta N de M y R y punto en punto con la parcial de R y punto respecto de QJ entonces, la AJ la puedo escribir como la derivada respecto al tiempo de la parcial respecto de QJ punto, de aquí, de un medio de, de, de la sumatoria de es igual a 1 hasta n, de si yo derivo esto me va a quedar un medio de MRI punto cuadrada, si lo derivo este 2 y este dos se me va y me va a quedar MRI punto. Menos la parcial respecto de QJ de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de un medio de MRI cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya tengo cuánto vale la AJ. Entonces, la AJ, como la energía cinética es un medio de MRI punto cuadrada, pues la AJ va a ser la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de QJ punto menos la parcial de la energía serenética respecto al QJ. Y por tanto, pues voy a escribir ya lo que vale la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mri y dos puntos menos FI en punto con DRI. Pues va a valer la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la derivada respecto al tiempo de la parcial de t respecto de qj punto menos la parcial de t respecto de qj menos las qj que ya había tenido por dqj y esto tiene que valer cero. Eso quiere decir que para que esto valga cero, como dqj no puede valer cero, lo que tiene que valer cero es lo que tengo aquí adentro. O sea que la derivada respecto del tiempo de la parcial de t respecto de qj punto menos la parcial de t respecto de qj tiene que valer QJ, ¿no? Porque como las QJ son linealmente independientes, entonces eso es lo que tengo que pedir. Entonces, QJ, ¿qué era? Era la suma desde igual a 1 hasta N, DFI punto DRI en, en DQJ. Si yo tengo fuerzas conservativas, yo sé que la FI es menos el gradiente de BE. Eso querría decir que QJ es menos la sumatoria desde igual a 1 hasta N del gradiente de B en punto con DRI respecto de, de, de QJ. O sea, es igual a menos la parcial de B respecto de QJ. Y entonces lo que tengo es que la ecuación de Lagrange lo que me queda para fuerzas conservativas es que la derivada respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de QJ. Punto. Menos la parcial de la energía cinética respecto a QJ es lo mismo que menos la parcial del potencial respecto a QJ. ¿No? Cuando tengo fuerzas constrictivas y fuerzas conservativas. Yo sé que la parcial de la energía, de la energía potencial respecto a QJ es cero, porque la energía potencial no depende de la velocidad. Entonces, yo le puedo sumar a ambos te, a, a, y restar esto, la parcial de B respecto, si le sumo la parcial de B respecto de QJ a este término, pues no lo altero, le estoy sumando cero. Entonces, voy a escribir la ecuación como la derivada respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de QJ punto, menos la parcial de la energía potencial respecto de QJ punto, es igual a la parcial respecto al tiempo de QJ menos la parcial de la energía potencial respecto a QJ. Y entonces Lagrange dice, bueno, pues voy a, voy a inventarme una nueva función y esa función la voy a llamar la función Lagrangiana. Y la función Lagrangiana va a depender de la coordenada generalizada, de la velocidad generalizada y del tiempo. Y esta va a ser la energía cinética menos la energía potencial. Y entonces las ecuaciones de Lagrange para un sistema conservativo quedan como la derivada respecto al tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de la velocidad generalizada es igual a la parcial de la Lagrangiana respecto de la coordenada generalizada. Y entonces con esto es con lo que Lagrange resuelve el problema y dice yo pasé, de coordenadas esto, iniciales que dependían del número de, del, del número de partículas a unas, unas ecuaciones que ahora dependen del, de las coordenadas generalizadas y entonces inventa una nueva función a la que la llama la Lagrangiana, que es la energía cinética menos la energía potencial. Y entonces lo único que tiene que hacer es en lugar de tener que resolver el problema con fuerzas, con constricciones y con demás es encontrar cuánto valen estas coordenadas generalizadas y escribir la ecuación, la, la ecuación de la Lagrangiana. Y todo lo que va a hacer, va a ser sacar derivadas totales y derivadas parciales. ¿no? Entonces, hasta ahí le dejamos y lo que vamos a hacer es eh, resolver problemas los diferentes problemas, muchos de los que ya hicimos, pero ahora usando el, el, la lagrangiana, las ecuaciones de Lagrange. Y vamos a ver que se llega a los mismos resultados a los que llegábamos con Newton, pero aquí me olvido de todo el problema físico, me olvido de que, qué fuerzas hay, qué constricciones tengo. Aquí lo único que tengo que encontrar es la lagrangiana del sistema y sacar... Derivadas parciales y totales. Entonces, con Lagrange, si uno no sabe muy bien qué es lo que está esperando de un problema físico, se pierde en sacar derivadas, esto, y pues igual se puede uno equivocar, porque puede llegar a resultados que no son los correctos. En cambio, con Newton lo que pasa es que uno está trabajando con fuerzas y con constricciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le dejamos y nos vemos el miércoles. ¿Sale cómo van con el examen? Pues como uno podría ir, maestra, ni bien ni mal. ¿Tienen dudas? Eh, no, todavía no lo bueno, he si honestamente. Cosa, ahí mandan mensajitos. ¿Sale? Sí, por WhatsApp está bien. Sí, por WhatsApp. El viernes, el viernes Ali Stor ya presentó su examen doctoral. Parece que le fue muy bien. Ah, qué bueno. Pero bueno, sale. Bueno, cuídense mucho. Gracias igualmente. Cuídense mucho De... mañana a su mamá. Hasta claro que sí. Bye. Cuídense, bye. Gracias, hasta luego, nos vemos bye, cuídense. y felicidades. Bye.